Tuve un atraso Me imaginaba la posibilidad de un embarazo Porque con mi pareja habíamos tenido relaciones Sin cuidarnos Avisé a las docentes del lugar donde estudio La razón por la cual había estado faltando a las clases Ellas me contaron Sobre la red de centros de salud en Capital Federal Donde podía recibir asesoramiento En caso de que quisiera acceder a la isla me acerqué y la atención que me brindaron me hizo sentir lo suficientemente segura como para entender que no estaba en condiciones de continuar con ese embarazo. La posibilidad de realizarme la ILE fue gracias a toda la red de contención que tuve a mi alrededor. La única dificultad que enfrenté fue pagar las pastillas de misoprostol. Fui privilegiada porque estoy viva, a diferencia de otras personas que ya no están para contarlo.